En este vídeo te vamos a mostrar cómo vender las criptomonedas que nos regala Coinbase desde la opción de Learn and Earn. Son criptomonedas totalmente gratis. Y vamos a ver cómo venderlas desde la opción avanzada, desde la cual no vamos a pagar prácticamente nada de comisión. Si no sabes de qué te estamos hablando, no conoces Coinbase, la opción de Learn and Earn, la cual te regala criptos gratis. Te animamos a que visites este vídeo que subimos ayer mismo. Te lo dejamos por aquí arriba, en el cual te explicamos paso a paso cómo crear tu cuenta y empezar a reclamar estas criptomonedas de forma totalmente gratis. Además, estas criptos las vas a poder vender por Bitcoin, por Ethereum, por dinero fiat de tu país o por lo que tú prefieras, tal y como vamos a ver en este vídeo a continuación y prácticamente sin ningún tipo de comisión. Para complementar la información de este vídeo también te recomendamos que visites nuestra web satoshifactory.com, en la pestaña de exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona Coinbase, uno de los exchanges más grandes que tenemos en la y también tenemos un vídeo tutorial en el cual está explicado cómo crear tu cuenta paso a paso te lo dejamos también por aquí arriba y bien si vamos a nuestra cuenta de coinbase ya con la sesión iniciada podemos ver nuestro saldo tenemos 34.97 dólares si vamos a la opción de activos, vamos a poder visualizar cuáles son las criptomonedas que tenemos actualmente en nuestro balance. Entre ellas tenemos Near Protocol, también tenemos la de GAL de Project Galaxy, XChain, entre muchas otras. Todas estas criptomonedas nos las han dado totalmente gratis, únicamente por aprender sobre sus protocolos. Por otro lado, también te animo a que si no tienes cuenta, crees una con el enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo, porque por crearla, validarla y realizar tu primera compra de 100 dólares o más, utilizando nuestro enlace recibirás 10 dólares totalmente gratis en bitcoin nosotros también recibiremos 10 dólares porque tú has utilizado nuestro enlace y es algo que te vamos a agradecer muchísimo y bien si volvemos a la opción de inicio vamos a ver cómo podemos vender estas criptomonedas que nos han regalado únicamente por aprender sobre ellas y tenemos dos opciones principalmente la primera de ellas es directamente en la columna izquierda en la opción de operar el problema que tiene esta opción es que las comisiones son excesivas altas y no nos va a interesar porque vamos a perder bastante dinero haciendo estas operaciones por lo tanto vamos a pasar directamente a explicar cómo funciona la opción de avanzado para ello aquí tenemos la opción fácil o avanzado vamos a ir directamente a esta en la cual las comisiones van a ser insignificantes realmente nos ofrece bastantes opciones diferentes pares y demás en este caso vamos a vender alguna de las criptomonedas que hemos ganado totalmente gratis por ejemplo la de gal el proyecto de GAL, aquí tenemos los diferentes pares que nos ofrece y entre ellos tenemos GAL USDT y también tenemos GAL USDC. Son dos monedas estables, dos dólares digitales y en este caso lo vamos a hacer automáticamente en la de USDT para posteriormente intercambiarlo por Bitcoin. Nosotros preferimos tener algo de Bitcoin. Así que vamos a ir directamente a este par y automáticamente se nos abre el panel de trading con opciones un poco más profesionales y avanzadas desde las cuales tenemos muchas opciones como por ejemplo podríamos poner órdenes y demás si te gustaría que hiciéramos un vídeo explicando cómo poner órdenes o cómo hacer alguna acción un poquito más avanzada por favor déjalo abajo en la caja de comentarios y también es un muy buen momento para que te dejes un buen like y te suscribas si te gusta y te sirve la información que estamos compartiendo contigo y bien en este caso lo que vamos a hacer es vender nuestras criptomonedas Monedas de gal para ello lo que vamos a hacer lo primero es quitarme yo de esta pantalla para que no moleste Ahora sí se puede ver todo el panel de compra y de venta. Actualmente tenemos en la columna derecha, aquí tenemos eh, comprar o vender. Tenemos también el gráfico profesional vinculado directamente a TradingView y podemos hacer operaciones de forma profesional. En este caso queremos vender y lo que queremos es vender toda la cantidad de tokens GAL que tenemos, que es esta que tenemos aquí, 1.15 y le vamos a poner el importe total. A continuación lo que vamos a hacer es bajar un poco el precio de venta para que automáticamente esta orden se ejecute. En este caso está a 2.60, nosotros lo vamos a bajar a 2.55, de esta forma casi seguro que se ejecuta automáticamente. Y la cantidad que nos van a dar por esta cantidad de GAL que tenemos es 2.92 USDT, prácticamente 3 dólares. Le vamos a vender GAL y automáticamente la orden ha sido ejecutada ya no sale aquí en el panel de órdenes y ya tenemos estos 3 dólares en nuestro balance. Si volvemos a la ventana anterior, algo importante que no he comentado al realizar la orden es la comisión que hemos pagado por realizar esta transacción, esta operación, que prácticamente no llega a los 2 céntimos de dólar, algo realmente muy bueno, ya que prácticamente esta operación tiene un costo de comisión insignificante. En cambio, si hubiéramos utilizado la opción fácil, aunque es bastante más fácil de utilizar aunque tampoco tiene ninguna dificultad tal y como acabas de ver en esta opción de fácil te van a cobrar prácticamente un dólar por realizar esta operación si te regalan 3 dólares y estás pagando uno, considero que estás perdiendo demasiado ya que un tercio de la recompensa me parece excesivo así que nada vamos a volver a avanzado y en este caso lo que yo quiero hacer es intercambiar los usdt que he recolectado vendiendo la criptomoneda que me regalaron por bitcoin ya que considero que bitcoin es bastante mejor proyecto y en este caso tenemos al igual que antes las dos columnas comprar y vender nosotros vamos a comprar tenemos 6 dólares prácticamente 5,95 usdt que vamos a intercambiar por bitcoin le damos al total y nos dice que nos va a dar un total de 30.000 satoshis le damos a comprar y la orden está automáticamente puesta falta que llegue el precio y se ejecute ya que actualmente el precio está en 19.703,18 y automáticamente ya la tenemos se acaba de ejecutar y ya tenemos estos 30.025 satoshis acumulados a nuestro balance como acabas de ver, realmente es muy sencillo de realizar operaciones con esta opción que nos ofrece Coinbase. Anteriormente teníamos Coinbase Pro, pero están actualizando su plataforma para hacerlo todavía más fácil para el usuario. Esto es muy importante, romper esta capa de fricción para que los usuarios puedan utilizar todo este tipo de exchanges y plataformas de forma cada vez más y más sencilla muy importante próximamente vamos a realizar un nuevo vídeo explicando cómo retirar fondos a tu cuenta de banco ya que realmente es extremadamente sencillo podemos hacer la misma operación en lugar de intercambiarlo por usdt o por bitcoin intercambiarlo directamente por euros y transferirlo a nuestra cuenta de banco la transferencia es prácticamente instantánea, nos llega el dinero al momento y puedes utilizarlo para lo que tú prefieras. Muy sencillo de utilizar. Si te gustaría también que habláramos sobre cualquier otra opción de Coinbase, aunque ya hemos estado hablando, por ejemplo, de los NFTs y de muchas otras opciones que nos ofrece, que realmente nos parecen súper interesantes, te animo a que lo dejes abajo en la caja de comentarios. Si vemos que hay mucha gente que está reclamando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 Recuerda que si no tienes cuenta en Coinbase por crearla, validarla y realizar tu primera compra de 100 dólares o más en cualquier criptomoneda, te van a dar 10 dólares gratis en Bitcoin. Así que nada, te animo a que aproveches este tipo de oportunidades. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.